¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, segundo video del de día, así que no se pueden quejar para nada. Así que bueno chicos, nada, hoy eh, este videito tiene que ver simplemente con el hecho de estar dejándoles un código que nos estuvo dejando recién el amigo Lean. Gracias Lean, crack total, por pasarnos este código. Recién lo, lo acabo de probar yo, hace un ratito, ven ahí el horario del WhatsApp. 21.31, eh, o sea, hace... 10-15 minutos nada más, así que nada chicos, funciona y anda perfecto. Así que pueden aprovecharlos para aquellos que no tengan el Carnarvon Action X, lo pueden tener por 3 días de alquiler. El Carnarvon Action X es un vehículo premium de Tier 8, eh, que está bueno, es un buen torretero es el típico vehículo pesado inglés, bien. Bueno chicos, acá les tengo entonces lo que es el nuevo... Eh... Carnarvon Acton X, que en realidad no es nuevo, quiero decir que es el vehículo que se encuentra en este momento eh, en el código y que ustedes pueden llegar a obtener, como les decía recién, obviamente tienen acá abajo en la descripción el código directamente para linkearlos y que puedan eh, tener el Carnarvon por tres días, bien, el Carnarvon lo van a poder tener de alquiler por tres. días. Días para que puedan disfrutarlo Ok eh, Y sacarle bien el jugo a un tanque premium eh, Después acuérdate que te da 5 reservas personales De 200% de la experiencia de combate Es un montón 5 reservas personales de 200% De la experiencia de combate durante una hora Y te da <coughs> Acceso a una misión Bien eh, Bueno nada chicos, acá les quería mostrar un poquito Las características del de Carnarvon Para que ustedes más más que nada lo vayan viendo a ver qué onda, eh, está pegando unos 230 de daño promedio por disparo, bien una penetración dos, eh, con munición estándar de 226 y una eh, penetración con munición perforante de compuesto rígido o APCR de 258, lo cual no está nada mal, tampoco es la mejor del mundo, pero digamos que para estos niveles está más que aceptable, ¿ok? Bueno, después tenemos eh, la munición explosiva que eh, penetra unos 42. Básicamente no le tires a nadie en la explosiva porque no, que no va a hacer nada. Porque no, no hace nada. Eh, después, ¿qué más? Eh, recarga en unos. 4.87 segundos, sin comida, pero con hermanos de armas, eso sí. Eh, la velocidad de apuntamiento es de 2.11, 0.29 la dispersión. Tiene un DPM bastante, bastante bueno, de 2834. Eh, te diría que es brutal el DPM por la relación entre el daño y lo que recarga, que es bastante, bastante bien. fíjate que si encima, mira Yo te recomiendo que le pongas el matafuego, porque es un vehículo que lo prende en fuego bastante seguido. Pero... <coughs> si le pones comida, está recargando en unos 4.67, tiene menos 10 grados de depresión, o sea que es un torretero puro y duro, nato, bien, 0.28 de dispersión, bro, es muy bueno, y un DPM de 2.956, un pesado de tier 8, pa. o sea, está excelente, eh, yo lo tengo equipado así porque es así como lo llevo a los torneos, básicamente, eh, bueno, así, así no, full oro eh, 1650 puntos de vida, si lo tenés con el equipamiento de endurecimiento 130 de frontal de chasis, es bastante durete Pero igualmente te van a entrar, te van a entrar porque te entra todo acá abajo Así que tenés que tener cuidado, pero ojo que también podés sacar algún que otro rebotito La idea es no mostrar el chasis y sí mostrar más que nada lo que es la torreta, obviamente 51 de lateral de chasis, 38 trasero 254 frontal de torreta, bastante, bastante dura. Es un torretero, o sea, está hecho para que muestre simplemente la torreta. Eh, 152 lateral de torreta y 95 trasero, bien. Eh, lo que está muy, muy bien. La movilidad no se mueve nada, nada mal. 14.53 para ser un pesado, está muy bien bastante, bastante bien, y la velocidad máxima es de 36.3. El camuflaje obviamente no tiene, porque es un pesado de primera línea, tenés que estar ahí torreteando, y la visión 423 no es la mejor del mundo, pero bueno, tampoco le podemos pedir mucho más, el alcance de señal 853, que es más que suficiente, eh, suficiente para poder Disparar a los objetivos que los eh, spotters o los ligeros nos vayan marcando en el mapa ¿Bien chicos? Así que bueno, nada Básicamente le agradecemos como lo dije antes A Alean en el grupo de Whatsapp que ha dejado ese código Abajo le estoy dejando el link para que directamente los lleve a la página Directamente tienen que poner ahí canjear código y ya está No tienen que hacer más nada a la página oficial de Wargaming Y eh, nada chicos, dejen un like ahí para que siga subiendo así videos Como lo lo vengo haciendo habitualmente eh... Obviamente, si quieren ser miembros, les agradezco obviamente a, a, al señor Omar Funes, que es parte de la familia acá, de la Nando, de la Nando Family, eh, que se ha, no solamente se ha suscrito, sino que es parte, digamos, que se ha, ha pagado la, la suscripción al canal. Le agradezco un montonazo, porque eh, me ayudan un montón, chicos. Un montón. No tienen idea eh, lo, lo, lo que me ayudan con su colaboración. Así que, bueno, amigos, nada. Eh, Dejen ese like, todos, suscríbanse. Si quieren formar parte, pueden hacerlo también tranquilamente. Les dejo abajo el link en la descripción y nos veremos en el próximo video besitos, chau chau